...a la perspectiva, bajo la perspectiva de los derechos humanos, una interpretación promine, ¿no? eh, y una interpretación conforme, por supuesto, eh, este, sociológica. ¿no? Recordando siempre en una interpretación, incluso recordarnos de regresar a los orígenes, ¿no? bajo este, esta perspectiva, entonces recordando siempre que los derechos humanos, como aquellas expectativas... Eh, de carácter ético considerados como fundamentales para todos los seres humanos han existido y existirán en la lucha de cada día de todas las personas así pues, para no tomar más tiempo de ustedes sobre todo es abrir el micrófono a sus preguntas y a sus inquietudes uh, para nuestros ponentes para el padre Solalinde para el abogado eh, este Manuel Arellano entonces uh, si hay alguna propuesta por ahí. ¿Reclamaciones? ¿Reclamaciones también? Bueno, le vamos a la palabra. A ver si alguien se anima ahorita a participar. Sí, claro. eh, hay algo que desde el año pasado lo tenía en el quintero, pero no me atrevía a alzar la voz o a decir algo, porque pues, era mucho de derecho. De, de Este seminario era de derecho. Yo soy sociólogo, sí, sí, sí. socioantropólogo en, en esta cuestión. Y me sentía como ajeno. Entonces, si usted que habla ahorita esto del diálogo, tomé esa reflexión del año pasado y ahorita como que lo plasmo más latente, ¿no? Usted menciona que Jesucristo habla mucho de la necesidad de, del diálogo, del otro. Y inevitablemente, si retomamos textos, trabajos académicos, todos venimos de una parte natural, esa parte salvaje, esa parte, esa es nuestra tesis y es lo que manejo muchas veces en mis trabajos que ahorita estoy en la, en la tesis precisamente del de deporte electrónico entonces el hombre va evolucionando y empieza a dominar la naturaleza y el hombre de sus propias puños genera una antítesis que es la cultura entonces esta negación constante, esta necesidad de dominar la naturaleza, se convierte en una síntesis en un futuro, que se supone que hoy deberíamos estar hablando de esta síntesis que Jesucristo la plantea pero el hombre es tan necio, tan tan tan abyecto, tan tan terco de, de querer dominar a la naturaleza, que domina su propia naturaleza y nace la sociedad. Y entonces yo, que soy sociedad, y tú que eres el, el, el minorita, el, la minoría, el indígena, el extranjero, el ajeno a mí, te voy a dominar y si quieres formar parte de mi cultura, vas a hacer lo que yo te diga. Y nace el sistema, lo que usted nos dice. Jesucristo cuestiona este sistema. Aquí es donde yo ya voy a poner los pies en la tierra en la actualidad, en, en, en este presente siglo XXI. Y, y hablábamos el año pasado en una plática, es que ¿qué son los chairos? ¿qué son los derechairos? ¿qué son estas nuevas cuestiones? ¿no? Entonces decía yo, es que no es nuevo, ya ha estado antes. Sí. Nada más que en otros épocas de la historia, en un reportaje que me tocó leer, eran los pelados, Aquellos indígenas que robaban una hogaza de pan y para recordarles que eran rateros les cortaban el cabello. Y después nacieron los nacos, eh, que en el cine mexicano del siglo de oro lo, lo, lo vuelven en super cool, con quintán, con cantinflas y la, se dignifica la imagen del naco. Como esta persona pobre que empieza a vestir ropa de marca y empieza a tomar roles en la sociedad que no estaban dispuestos a aceptar, y el chairo es esto, el, el, el ciudadano politizado, el pobre que se empieza a involucrar en la política, y estas personas derechairas, o como se si quieran, fifís, o no sé cómo esté la cuestión, se creen con la verdad absoluta, yo que estudié 40 años, tú me vienes a hablar de política, pobre, tú no mereces estar aquí, excluimos todo el tiempo. Y Jesucristo retoma esta idea con tal fuerza que usted nos deja este mensaje. Que ya debemos de. Hay un comercial ahí de, de, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya no hay de, de hay que dialogar. O sea, estoy de acuerdo con el mensaje, pero un diálogo real. Y no un diálogo de que yo lo escuche a él, sino que él me escucha a mí también. Y hay que empezar a construir. Esa yo creo que es la raíz de la 4T, me imagino, porque he escuchado sus entrevistas. Yo llego a esa conclusión. Y esta reflexión la pongo ahorita. Después de un año de dejarla en el tintero y ahora sí, cedo la palabra. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Soy Uriel Rojas para. ¿Toño? Uriel Rojas. Uriel. Muchas gracias. Mira, Uriel, ¿Mm? tú estás tocando un, un asunto de mucha importancia. Vuelvo a insistirles. En tiempo de Jesús hace dos mil años, tenemos una sociedad fragmentada, confrontada porque además de los grupos de poder que había en la sociedad había una introyección de esas categorías que podían pero siempre han existido los buenos y los malos ¿Sí? los malos por supuesto siempre son nosotros. otros pero es una visión maniquea que no corresponde a la realidad todos venimos de la tierra no venimos de Marte nuestra condición es la misma todos somos pecadores cuando yo digo pecador no me refiero a una condición una cualidad moral nada más ¿eh? me refiero a que venimos del mismo barro somos de la misma condición frágil, inconsistente sorpresiva eh, somos capaces de eh, somos paradójicos lo más grande y lo más increíble y lo más bajo lo podemos hacer también todos y todas somos capaces de dar vida y también hasta de matar cuando yo escucho que están esas cosas de, de que chaios y que fifis, miren, esa es la risa. ¿Pero ¿yo saben cómo, cómo lo analizo? Además de que es un maniqueísmo inaceptable, pero de todos lados, ¿eh? Porque eso nada más lo dice este Andrés Manuel. Eso lo dicen con otras palabras, otras categorías, todo el mundo. Todo el mundo nos desautorizamos, nos etiquetamos, nos excluimos. Pero en el caso de Andrés Manuel, yo yo analizo, es, es, yo soy muy libre para analizar las cosas, ¿eh? Yo digo, Andrés Manuel y varios de los que están colaborando ahora, no todos, porque hay muchos también que son, no digo el, la categoría, pero pues ahí así, ¿verdad? En las lomas de Chapultepec eh, Hay hay personas, fíjense, que, que vienen desde abajo de muchos años. De, de historia de revolución que eran del partido comunista o que eran de, del partido de no sé qué de la izquierda pues ¿no? de la izquierda y entonces ahora ahora pues ya son gobierno y, y, y, y están en otra condición en otra situación en un siglo diferente donde ya hablar de lo mismo ya no pero yo sigo viendo resabios de la clase de la lucha de clases para mí esto es una manifestación de la lucha de clases, pero un poquito zangochada, zangochada, así como que no se justifica, porque ya no es tan no están así. Antes a lo mejor era más fácil ver a Lumpen, ¿verdad?, a la gente más jodida y a la gente como que más así. Pero ahorita ya no, ahorita está todo revuelto, sí sabemos quiénes son los más ricos, por supuesto, quiénes son muchas personas que se han aprovechado de las circunstancias y los privilegios, pero en el fondo seguimos haciendo lo mismo. Todos somos indigentes. Todos tenemos las mismas necesidades. Todos vamos al baño, todos comemos, todos tenemos que descansar, estar en un techo, todos tenemos necesidad de la compañía con los demás. Somos indigentes. Entonces, la gente que dice que es más porque tiene más, pues pobrecita, porque pues todo eso lo va a dejar. Pero los que están en el poder y creen que son más porque tienen poder, al rato van a estar abajo, así es la vida. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en algo más sólido, como es una sociedad que se acepta, una sociedad diversa, rica, rica en todos los aspectos, que nos podemos complementar, que podemos sentirnos contentos y orgullosos en conjunto de la riqueza que tenemos y saber que nos complementamos, que no podemos excluir a nadie, que es una pena pensar que políticamente es un, un color y automáticamente los demás ya son malos. ¿Sí? Yo digo, no podemos pensar en eso. Pensar en una sociedad que puede tener la capacidad de amarnos, de aceptarnos, de escucharnos, de tener ese diálogo y complementarnos. ¿no? La diversidad no solamente existe en el sexo, diversidad sexual, hoy se habla de la diversidad sexual. Mírense a ver, a ver, Claudia, dígame quién es igual. No, nadie se a Nada, todo, somos diversos, diversos de afuera y diversos de adentro también. Somos un mundo maravilloso, cada uno. Pero la única forma de comunicarse a ese mundo es dialogando, mediante el diálogo. Y la única forma de poder aproximarse es conocer algo ¿eh? de la persona. Nosotros somos muy especiales. Por un detalle juzgamos el todo. Etiquetamos a la persona por un detalle que apenas conocimos y sin conocer realmente a la persona como es, la excluimos. muy bien. Este... La abuela quiere Sí, la abuela La, güera. la, güera, la güera. Pues sí. Eh, es, es, no, también ¿sí? diversa. ¿Sí? por diversidad. ¿Cómo te llamas? Sí, Fabiola. Ah, Fabiola González. Ah, este, bueno, yo ahorita, dentro de esta diversidad también, estoy estudiando la carrera de la licenciatura de este relaciones internacionales en UNAM. Entonces, este, también dentro de esta eh, ruptura que hay de paradigmas y que es fabulosa la época en la que también estamos viviendo, pero también es muy, es de cambios increíbles, ¿no? Pero bueno, al respecto, en la cuestión de la seguridad, que es la palabra mágica con la que los gobiernos, con la, eh, que está influyendo en la cuestión política, el derecho. Y en la misma gente para justificar intromisiones, atropellos y todo, ¿no? Y que la gente lo está, este discurso lo está interiorizando. Ahí me ha tocado ver con chicos, que estoy en la facultad, que comienzan a decir: este, ¿Saben qué? Es que está llegando gente que nos va a traer delincuencia, se es, están filtrando, Ay, están abriendo Sí, y, y dijo: Esta niña tiene tanto odio en o su ser tan pequeña. O sea, es algo muy. Um, muy preocupante y creo que una llave podría ser una cuestión para comenzar a ver este, un cambio, es la, el cambio de visión. Este cambio que hay en el ver al otro, eh, en esta otra edad, pero no solamente como una retórica y algo políticamente correcto, ¿no? sino algo que venga como desde dentro, algo que realmente comprendamos como el ejemplo que daba de poner a la persona en medio de, de la senadora. Y también, este, bueno, eso por un lado, este, la cuestión de la seguridad, eh, eh, porque se compran hasta el discurso de Estados Unidos, en el que dice o sea, bueno, en tal caso le está sirviendo de filtro pero a México, pero a Estados Unidos, o sea, no temas por lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué te van a quitar? ¿Qué va a haber? aquí nos van a estimular? ¿No va a haber esto? O sea, sí si vienen otras cuestiones, pero en una cuestión del tejido social, que ya está tan desgarrado que es muy difícil que venga gente y se incorpore cuando no existe, eh, no tenemos bases para nosotros y que venga gente con tanta problemática. ¿no? La segunda cosa que quería comentar era, eh, y preguntarle, ¿qué opina de los recursos que ya acaba de anunciar Marcelo Ebrard para incorporar a lo que es América del Sur como dentro de esta cuestión de, de, de meterle ya dinero para infraestructura y para la, la migración, pero que también viene otro discurso desde la población de decir no hay dinero para adentro, pero hay dinero para afuera, ¿no? Que va este, Comienza esta confrontación a por qué les están soltando dinero a ellos. Y la otra, lo estuve escuchando a usted junto con el abogado, en Facebook este, cuando estaban dando una, un mensaje en el que hablaba usted de la situación tan difícil que estaban viviendo en el sur y que decía desde la cuestión de la corrupción cómo no se había erradicado este, cómo ahorita que estaban con todo esto, por qué un, una, algo tan viciado no se había renovado y no había un foco estaba denunciando también desde los expuestos que hay este, todo este tipo de cosas que comete la, la, la autoridad y que los pues, tienen muy detectados y a pesar de ello no ha habido nada pareciera que están yendo para otro lado también hablaba del trabajo de campo que ustedes hacen y que las autoridades no uh -huh. eh, bueno las autoridades que están ahorita y la cuestión también de que pareciera que pues sí la gente la gente que está viniendo de fuera obviamente no quiere ir a fichar prácticamente para que exista un registro de ellos no bueno eso sería todo. Sí, padre, que, pues, yo también tengo la parte de migración con eh, Bueno, gracias el, el tema de la migración eh, Es un asunto que no se va a acabar eh, Es muy polémico que yo lo diga Y a algunos no les gusta Pero las caravanas llegaron para quedarse Porque es la nueva forma de cómo La gente está salvaguardando su vida en Centroamérica yo lo haría, muchos de los que estamos aquí lo haríamos, si estuviéramos en la misma condición. No nos podemos imaginar cómo es que están sufriendo o padeciendo ellos la migración, porque no hemos estado ahí. En muchos foros eh, tratamos, porque es muy polémico el tema de la migración, y se ha polarizado, ha polarizado ya nuestra sociedad, pero no nosotros, nos han desinformado, nos han confundido eh, con criminalizar a los migrantes. Es decir, aquí habemos tantos migrantes, migrantes internos, está el compañero de Oaxaca, el doctor, está de Morelia, está de Chile, está Carmen Matos, o sea, es la migración ha venido a enriquecer las naciones y más eh, condenable es cuando la nación más migrante del mundo, que se ha elegido por migrantes, sea la que esté... Eh, polarizando al mundo constantemente ¿por qué? porque le tienen ellos eh, tomada la medida o controlado a, su, a sus este, regiones por medio de la migración, ahora los migrantes son letra de cambio, son moneda de cambio en el mundo están moviéndose en este momento por todos lados, nos estamos moviendo somos un mundo lleno de vida y tenemos que movernos la migración es inherente a la evolución humana, si no, no hubiésemos poblado este planeta. Entonces, en ese momento que nos vengan a decir que los migrantes son criminales, que son delincuentes, no todos los delincuentes son migrantes, ni todos los migrantes van a ser delincuentes. Vienen familias, vienen menores de edad, vienen mujeres, vienen adultos mayores, se está incrementando enormemente la migración de adultos mayores. Recientemente tuvimos la experiencia, Paola, el padre, su servidor, Memo, que se acaba de ir, eh, estuvimos eh, atendiendo a las caravanas de migrantes y nos da más sensibilidad ver a una mujer de 80 años migrando con sus nietos, o sea, ellos no están eh, más que salvando su vida. La situación en Centroamérica es... El resultado del intervencionismo estadounidense desde los setentas del siglo pasado, con las guerras, las guerrillas, que se ensañaron para... Es una política extractivista, y aquí el doctor Díaz Müller nos va a decir que él es especialista en geopolítica, sabrá de la extracción que está haciendo los recursos naturales con la minería, con los bosques, con el agua, eh, Estados Unidos en Centroamérica. Quiere a Centroamérica, pero sin su población. Ahora, este, este perverso eh, modelo que están creando en Centroamérica es una bomba de tiempo, porque ahora los gobiernos centroamericanos, que no son una perita en dulce, son corruptos. Y la corrupción está provocando migrar. Es decir, es una migración forzada también por la corrupción, porque estos gobiernos les conviene más sacar a su gente a trabajar a los Estados Unidos y que les regresen dólares. No les generan problemas en el país, no les generan gastos de salud ni de educación, no les generan eh, servicios que deben de dotar estas naciones, y si les mandan dólares. Hay 30 millones de centroamericanos en Estados Unidos. El primer ingreso en México es... Producto de las remesas, 30 mil millones de dólares al año, es el primer ingreso más que el petróleo y el tercero que es el turismo. Entonces, son cínicos estos gobiernos corruptos, cómo han manejado también la migración. Ahora, ya lo que hace Donald Trump recientemente, recientemente no tiene nombre, porque utilizar para su campaña política, criminalizando a los migrantes, en eh, aras de volver a ganar la presidencia, está señalándolos constantemente y ensañándose con el famoso muro, que ese muro no lo va a terminar de construir Donald Trump, ni siquiera lo ha iniciado y no tiene para el arranque, simplemente está manejando, ensañar a, a, a la sociedad estadounidense, metiendo en la cabeza a los mexicanos, cuidado, con direccionarnos a esta aporofobia, o a esta xenofobia o a esta discriminación contra los Bueno, comentarles que, que el tema migratorio, el acontecimiento migratorio, es el signo de un gran cambio a nivel mundial. No, no lo vean nada más como la salida forzada de alguien de un grupo que llega a otro país. No, es que esto quiere decir que nuestro planeta, nuestra organización mundial, ya tronó. Eso es así, así, tan fácil. Teatro no. Y, y, y la gravedad de esta decadencia mundial, global, la da el hecho de que personas tengan que salir de sus lugares de origen, jalarse sus raíces, porque ya no van a volver, y arriesgar la vida. Dejan la violencia, se encuentran con otra en tránsito. Y van a una incertidumbre que también es una violencia, porque entran y lo sacan. Esto no es, no es cualquier cosa. Es, somos nosotros, la humanidad, la que ya no tenemos dónde vivir en un lugar de origen. Porque ellos somos nosotros. Hay que entenderlo. Ellos no son personas que vengan de otro, otro planeta. Somos nosotros mismos los que ya no podemos vivir en los lugares de origen. Pero también somos los que estamos en tránsito también somos los que vamos hacia un futuro, que no es Estados Unidos y que tampoco es, es eh, Europa. Es una era nueva, una, una nueva cultura. ¿Yo saben cómo le llamo? Por los valores que tienen los migrantes, yo les llamo un humanismo postcapitalista. Hoy se oye terrible que dicen el poshumanismo. No, no es cierto. Mientras haya seres humanos, va a haber humanismo.